¿Y estuvieron de gira algunas veces? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Si tienen alguna anécdota que quieran compartir? Uh. ¡Sí! ¡Ay! Ya, hicimos gira. Hicimos gira, hicimos gira. Sí. Nos fuimos eh, el 25 de diciembre. Eh, nos fuimos al sur, a San Martín de los Andes. Ajá. A hacer temporada. Eh, Vos de esa y yo cuento de otra. Bueno, ah, no, porque bueno, hay varios, sí. hicimos ya como tres giras. Bueno, yo me, me vino esta porque fue a la que, que estuvimos más tiempo. Sí. Que nada, nos pasó de todo en el viaje. ¿Qué cuento lo del Paúl? Hicimos, fue nuestra primera temporada como artistas callejeros. Pero bueno, esa fue por ahí la más anecdotaria. Sí. Y. ¿Cómo te describirían esto de irse de gira haciendo arte? Yeah. ¿Cómo describirían? No? Yo lo describiría como que es la vida que quiero. Sí, como lo más lindo que puede... de todo. Lo más lindo que te puede pasar, que nos puede pasar. Que nos puede pasar. Como recorrer miles de lugares haciendo lo que amamos. Es como, ya está, tipo, listo. Porque además hay algo que, que los dos valoramos mucho es que acá en, en Buenos Aires, como en toda así gran ciudad, hay 20.000, viste, hay tantos teatros como heladería, como cafés. Eh, hacer una obra es una más del montón. Y uno, no sé, como que te, se vuelve medio una cosa de que tenés que tratar de, de destacar, de sobrevivir en medio de tanto. Y, y para mí, personalmente, un poco pierde el objetivo de... Yo tengo esto que hago y que quiero compartir, y que hay gente que desea escuchar historias, que desea ver algo, que, que desea imaginar, y cuando te vas de gira pasa eso, Tú llegas a lugares donde no hay tanto y donde la gente está más deseosa de, de encontrarse con todo esto que llevamos. Y sea, se, se agradece un montón también, como ¿no? que de repente llegás y hay gente que no vio y que no tuvo cerca o no sé qué y lo agradecen un montón y para mí eso, pero vale, pero no sé, todo. Sí. Todo. Más simple también el tener que adaptarse a cualquier cosa, llegás ahí bueno... Lo vamos a hacer en un jardín, pero ayer llovió y está todo embarrado, pero entonces la luz no sé qué, y entonces el sonido no sé cuánto, bueno, no sé cómo sea. Y de golpe, ah, pero mira ahí hay una pileta, ahí al lado, ¿la puedo usar en medio del número? Ah, y sí, las... hacer lo que quieras, mientras no te electrocutes, dale, bueno, usamos la pileta. Eso entonces, pasó, en el, eso pasó en realmente el para Camino. Para camino. Eh... Se tiró la pileta en el, en el final de la obra. Iba a preguntar, ¿cómo incluyeron la pileta en la obra? <risa> hay un momento en la, en la obra, en nuestro mundo, eh, que hay como todo un, un quilombo ahí, que nos tiramos cosas y qué sé yo, entonces en un momento yo le tiro como con un vaso de agua o con algo, le tiro... A la parte. cantidad de agua que dé el contexto. Claro, lo que se pueda. Y como había una pileta, Dijimos, ya fue, no tengo que tirar. Se tiene que empujar Entonces, a la pileta. Fue como, bueno, lo empujé y se tiró a la pileta. Hermoso. <risa> el pergamino nos pasó que fuimos a actuar eh, y a dar un taller y se sumó a alguien que no conocíamos que se llama Lucrecia, que tiene una. También la pueden buscar en Instagram, La casita de Rudy, creo que se llama. Tiene un teatro allá, después de, de tomar el taller con nosotros y con nos actuar, se acercó y nos dijo nos gustaría mucho que vuelvan y que den un taller en nuestro teatro y que actúen también ahí bueno, y, y hablamos con esta persona que ni conocíamos volvimos para dar taller y actuar en su teatro no la conocíamos realmente, más que eso llegamos, bueno chicos nosotros tenemos que salir, acá les dejamos la llave de la casa, entren, pasen, hagan lo que quieran nos dejó la casa y conocimos a ella y a, y a su marido que es músico, sí, a toda la actriz. familia, el padre, la madre, los hermanos, tienen como todo un teatro familiar que lo manejan entre ahí, entre todos y hoy en día somos amigos y eh, eso es increíble, no, no hay otra <risa> eso es hermoso, como ya eso para mí me parece lo más lindo del arte, el poder encontrar y cruzarte con esta gente y, y que lo agradezcan un montón y es como gente hermosa que te da la casa tipo, te da la llave de la casa y dice, chicos, arréglense o sea, increíble sí. acá Varsovia dice llevar el arte donde no llega hermoso eh, y se va dice, sí, absolutamente eh, ¿y qué proyectos tiene el Ñacañaca para el futuro? irnos de viaje y, y llevar el arte a donde nos lleve, también. Y, ¿han elegido en qué lugar les gustaría estar y por qué? Qué temita que tiraste. Estamos, uh, mirá, este, este año decidimos que gran. ya lo, lo veníamos hablando del año pasado y tuvimos medio esta práctica de, de la gira por el sur, un poco para probar. Habíamos decidido irnos de Buenos Aires decidimos irnos a Buenos Aires y buscar por otros lados y vivir a otro lado eh, estamos pensando en Australia o Nueva Zelanda y <ríe> sí así que ese es como el proyecto digamos que significativo para sí. el futuro cercano se pospuso un poquito la <ríe> cuestión de pandemia en el mundo detalles técnicos la cuestión pero justo estábamos diciendo hoy ayer hablábamos de que nos está sirviendo un poco de práctica también de, de esto de estar lejos de, de la gente que queremos no estar de familia o lo que sea eh, como que es como bueno es una práctica para lo que lo que va a suceder porque también eso como que se pospuso esta idea este proyecto pero va a suceder lo, como lo tenemos decidido de que no queremos estar acá en Buenos Aires. No sabemos que nos queremos viajar, queremos ir a otro lado. Después dentro de eso, bueno, sin es proyectos, estamos dirigiendo una obra que se va a generar. cuando todo esto termine, eh, con gente muy hermosa. Maticar se está dando vueltas por ahí, es, uno de los, es el, el motor de la obra. Sí. El motor de la eh, estamos preparando una obra nuestra que vamos a terminar de se supone si este mes y que ¡Ah! se Seba Fusco hace la música uh, se tenemos músico wow uh, wow uh, uh, uh. si no les contó les estamos le estamos mandando al frente ahora eh, no más Buenos Aires estamos como vos a suya sí va <risa> a ah, este quilombo esta locura algo Bueno cara. quizás si pueda puedo aprovechar todas las ansias viajeras de todos sus integrantes y despegar también. <risa> eh, ¿Cómo sienten ¿Cómo han sentido esta experiencia de estar en Circontinuo y de ser parte del Circontinuo? Para mí, lo más lindo, como decía Velu, es, es el, siento que lo más importante, la, lo esencial, esa es la palabra que está buscando. Esencial de, de lo que hacemos de nuestro oficio, es la comunicación, es la empatía, es el, el comunicarnos realmente, ¿no? de verdad. Eh, y nos pasó que si el continuo cayó así de arriba, no sabemos de dónde llegó, alguien nos recomendó, bla, bla, bla. Y, y de golpe nos encontramos con gente hermosa, que sí. hace las cosas apasionadamente, gente buena, buena, como buena, buena, transparente eso es todo, con apasionamiento, con ganas de hacer algo y buscar que, que tenga calidad, que encontrarle una vuelta para seguir mejorando es lo más lindo del mundo. Sí. Sí, sí. Bien, oh, muchas sí. gracias por su ¿cómo? Llegar a estos lugares como de de repente esto, hay gente hermosa, como que me parece lo más lindo, cruzarse. Ya lo dije un montón de veces, pero es re lindo que estar con gente con las que estamos re cómodos. Como que es gente que ama lo que hace y lo hace con todo, con, con toda la pasión y le pone todo. Es lo más lindo. Después de, de la última función, eh, un quilombo, todo y la repartija puntos entre tanta gente, una cooperativa es un bardo, ¿no? Me escribía a Seba como sentía que estaba preocupado... Lo aprecio, de eso, ¿no? Como, bueno, te voy a llevar la plata, bla, bla, bla, de la función. Obvio que está bien y que viene bien y que no nos sobra la plata, ¿no? Pero, eh, pero yo pensaba, está todo bien, o sea, no, no te preocupes porque nosotros ya ganamos. Sí. Ya, ya ganamos un montón eh, con todo esto. El otro, bueno, sí, está bien. Es, es secundario. Es un honor tenerlos adentro de esta familia circontinuista Porque nos quedan 15 minutos nomás La entrevista se evaporó ¿Quieren mostrarnos algo de su arte y de compartir? Dale dale dale, dale, dale, dale Vamos con esa Tenemos que hacer ahí una pequeña movidita Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Olviola que creo que todos los circontinuistas han hecho mención de una forma u otra, lo lúdico, lo de encontrar la magia, en lo lúdico en el juego y en de alguna forma jugar a ser niños y que el niño interior se deje expresar, querer y existir de alguna forma, que es lo que le da forma al clown, de alguna forma somos todos niños. Roger Rabbit es hermosa, es plan puro. Amo, ah, amamos a Roger Rabbit. Roger Rabbit es un gran ejemplo de lo que... Ese, ese es el personaje que admiro. Ya lo, ya lo descubrí. Tipo, quiero ser Roger Rabbit en mi vida. Y es un gran ejemplo de algo que te dijiste ahora que iba, eh, que, que iba a comentar que me, me llegó últimamente... Bueno, últimamente no. Eso es lo que pienso hace rato. Pero últimamente lo volví a pensar. Sí, además. lo volví a pensar. Que es esto de que el niño... Eh, se dice muchas cosas sobre... Los y los niños demás, y creo que la, la, la, la belleza enorme del clown, uno no, no le puede dar taller de clown a niños, con niños se pone a jugar y pum, sí. la aceptación y naturalización del lenguaje lúdico como forma creativa de wow. eh, Para mí lo hermoso del clown, del teatro, del arte, del juego, eh, es que no somos niños somos niños para nada, somos adultos, tenemos un montón de experiencias que nos, nos hacen adultos. Eh, hemos vivido un montón de cosas que no podemos dejar de lado, de ignorar. Sería, sería estúpido, porque es lo que nos define, es lo que nos hace, la historia que tenemos, es lo que podemos contar, es lo que nos interesa, es lo que nos apasiona. Dejar todo eso de lado es quedarnos vacíos, ¿no? Vacíos en el mal sentido. Eh, y lo lindo es redescubrir el jugar como niños, pero ya no niños, ¿no? Claro. Como volver a, es esto, volver a jugar sabiendo que soy yo Belén de 30 años, que quiero seguir jugando como cuando jugaba, o sea, no, no buscar a la niña interior de, de Belén y no sé qué, no, soy yo que tengo toda esta experiencia y viví todo esto en todos estos 30 años que quiero seguir jugando, y quiero seguir redescubriendo, y quiero seguir sorprendiéndome y quiero seguir, no sé, divirtiéndome con cualquier cosa que me aparezca, como eso. Quizá una manera de resignificar esta idea del niño interior es, es decir, que podemos sacarnos de encima algunas cosas que, que adquirimos que nos enseñaron, que nos inculcó la sociedad y la formación y todas estas cosas y la deformación para saber que seguimos acordándonos cómo jugar. Claro. Seguimos recordando eso. Seguimos sabiendo jugar. Eh, y eso es hermoso. Bueno, Roger Rabbit y Charly, grandes ejemplos, ¿no? La de Hook es un gran ejemplo. También. Como Peter Pan que creció y que tiene que redescubrir lo, cómo jugar. Es hermoso. Pero ni pedo es hacernos los boludos, hacernos los engañados, es, es jugar con todo lo que somos. Acá Seba dice, eh, voy de nuevo con la frase de Nietzsche, que dice algo así como que el verdadero adulto es el que mantiene la seriedad que de niño tenía al jugar. Eh, creo que es eso. Está, está bueno eso, porque de hecho como artista creo lo que... que no. Tenemos que darle seriedad a lo que hacemos, en el sentido de, eh, no sé, cuando decidí dedicarme al arte descubrí que me costaba mucho priorizar esto por sobre otras cosas que supuestamente había que hacer, que eran más importantes, que, que no sé, trabajo, cosas ¿viste? de la sociedad, y como que tuve que redescubrir que no, esto es muy importante, es fundamental, y no me lo va a sacar nadie, y las horas que le tengo que dedicar a esto pero sabes cómo te las defiendo? No me van a mover de acá. Justo hablando de hora, estoy viendo que son 9 y 59 minutos, así que en cualquier momento esto se corta. Eh, sí, no sé, es como que da para seguir hablando horas sobre el tema de, de la inspiración y de la niñez y de, de todo esto que estamos hablando. Pero bueno, no sé si quieren dejarnos con alguna reflexión sobre lo que sea que quieran compartir con nuestra audiencia. ¿26 segundos? ¡Ah! Bueno, no, para la próxima. Bueno, el tiempo apremia. Somos, estamos, lo lamento, 14 segundos. Así que nos veremos en la nueva ventana a la cual están todos invitados y ojalá que os llame la segunda vez de esta ventana. Así que un saludo para todos y será hasta la próxima.